En el lejano oeste tenían las cosas muy claras. Al río se iba con un tamiz. Eso les permitía separar los kilos y kilos de tierra inservible de las preciadas pepitas. En nuestra vida pasa algo parecido. Cada día contiene belleza que nos inspira o verdades que nos enseñan. Podemos extraerlas o bien dejar que se oculten tras kilos de pensamientos negativos. Si quieres quedarte con las pepitas de oro y desprenderte de lo que te hace daño, espera y verás cómo construir un buen tamiz interior, un buen filtro mental.